Lorena Acuña y les damos un saludo de bienvenida. Los saludamos desde la capital de los boyacenses, la ciudad de Tunja. Así es. Esta noche pondremos en juego 37.600 millones de pesos para todos. Tu nuestros compradores porque estamos de celebración, 100 años, somos la lotería del siglo. Así es Nicole, durante esta noche vamos a entregar muchos premios para todos ustedes, nuestros fieles compradores que cada semana adquieren nuestro billete, nuestro sorteo inicia y vamos a dar entrega de nuestro premio mayor por 16 mil millones de pesos en este sorteo especial. Todos muy atentos en casa, Nicole. Claro que sí, con la lotería de Boyacá podrá ser usted el próximo millonario que rueden las balotas. Nos acompañan esta noche el delegado de la lotería de Boyacá. Y contamos con la alegría de anunciar el feliz ganador de 16 mil millones de pesos con la lotería de Boyacá. Balota número 8. 7. 4. 9. 87.49 de la serie 0.58. Vamos a verificar nuestro número ganador. 8. 7 4 9 87 49 de la serie 058 Y este billete fue despachado a la ciudad de Bogotá Felicitamos a los ganadores Estamos muy felices en esta noche Ustedes lo están viendo en pantalla Nuestro premio Nuestro resultado del premio mayor De 16 mil millones de pesos en pantalla lo mostramos el número 8749 de la serie 058, el cual fue...